Dime qué dolor provoca muchachita tanto llanto Dime qué dolor provoca muchachita tanto llanto Si tuvieras hecho caso a los consejos de tu padre Aquí no estarías llorando y dando explicación a nadie Mi niña bonita, mi hermosa muchacha Por desobediente Mira lo que pasa, hija de mi vida No llores por nada, que Dios te bendiga Levanta la cara Ahora hay que buscar de Dios, ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios, ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón, que nunca te abandonó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 We'll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 Ahora hay que buscar de Dios Solo es pedirle perdón Él nunca te abandonó Ahora hay que buscar de Dios